Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior habíamos visto en que el ejemplo típico de los sistemas numéricos basado en notación posicional es eh, el sistema decimal, el que utilizamos habitualmente, y eh, hemos visto que es muy fácilmente extensible a otras bases. Hemos visto el caso del binario de base 2. Entonces, en este vídeo, lo que vamos a ver son otros tres ejemplos de bases, que serían utilizar la base 3, base 8, el sistema octal, y base hexadecimal, que es el, el caso de base 16. Base 3. En el caso de base 3, vamos a utilizar, eh, vamos a tener tres posibles valores, el 0, el 1 y el 2, cuyas grafemas coinciden con los valores del 0, 1 y 2 del sistema decimal. Todo lo que vamos a ver, todas las aplicaciones y las explicaciones van a ser exactamente las mismas que en el vídeo anterior, pero en lugar de aplicado a base 2, a base 3. Así que la fórmula que utilizamos para calcular el, el valor de una representación, de un número representado en base 3, va a ser la misma que vimos en el caso anterior. Lo único que la parte de la base, en lugar de ser un 2, ahora es un 3. Cada posición... Cada valor de cada posición va a ir multiplicado por 3 elevado a la posición, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos este número de aquí, el 2012, ¿cuál sería su valor en decimal si este número está escrito en base 3? Pues vamos a hallar. Este primer 2, el valor que tiene es 2 por 3 elevado a 3, más... 0 por 3 elevado a 2 más, este 1 sería 1 por 3 elevado a 1 más 2 por 3 elevado a 0. ¿Ok? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 2 por 27 más 0, ya no lo pongo, más 3 más 2 por 1, 3 elevado a 0 es 1, ¿ok? Todo esto sería igual a 59, si hacéis la suma, pues da 59. Así que tenemos que 59 en base decimal es igual al 2012 en base 3, ¿de acuerdo? Ya veis que es aplicar exactamente la misma fórmula cambiando el valor de la A. Y al revés, ¿Cómo, ¿cómo pasamos un número que está en base 10, el valor en base 10, a un número representado, a su representación en base 3? Pues lo que decíamos, hay que ir dividiendo sucesivamente entre la base, es decir, divisiones sucesivas entre 3 y luego todos los restos y el resultado final lo cogemos de forma inversa para generar el número. ¿Cómo nos quedaría, por ejemplo, el 327? pues el 327 si lo dividimos entre 3, pues la división es igual a 109 y es una división exacta, así que el resto es 0. El 109 dividido entre 3 es igual a 36 y nos queda de resto un 1. 36 dividido entre 3 es igual a 12 y el resto es 0. 12 dividido entre 3 es igual a 4, con resto 0, y 4 dividido entre 3 es igual a 1, con resto 1. Por tanto, el 327 en base 10 sería igual, ahora cogemos desde el resultado hasta el primer resto de forma inversa, es decir, sería 1... 1, 0, 0, 1, 0. Esto en base 3. Fijaros en una cosa, fijaros en la importancia de indicar la base. Porque si nosotros ahora hubiésemos dejado esta representación tal que así, tendríamos serias dudas de saber si solo viésemos esto sin el contexto oportuno, de fuera de contexto, no sabríamos identificar si este número está escrito en base 3 o en base 2, porque solo utiliza 0 y 1. Ha sido coincidencia. En base 3 también podríamos tener algún número, algún dígito que fuese en valor 2, etcétera. Pero fijaros que este número, fuera de contexto, no, no sabríamos identificar en, en qué base estamos trabajando. Así que, fijaros la importancia que tenemos a la hora de, eh, de representar, de escribir los números, eh, pues tenemos que indicar siempre la base en la cual están representados. Un segundo ejemplo, el 53. ¿vale? Si el 53 lo quisiéramos pasar a base 3, su representación, pues dividiríamos entre 3. Esto es igual a 17, resultado 2. 17 dividido entre 3 es igual a 5, con resto también 2. 5 dividido entre 3 es igual a 1, con resto 2. De nuevo, pues, el 53 será igual, su representación en base 3, a coger el resultado y los restos anteriores de forma inversa. Dicho de otra forma, 1, 2, 2, 2, todo ello en base 3. Ok, ¿y cuáles son los rangos para los números de represent representados en base 3? Pues cogemos las mismas formadas y donde indicábamos la base tenemos que poner un 3, así que el número de valores distintos con n dígitos será 3 elevado a n y el rango de, de los números representables irán desde el 0 hasta el valor de 3 elevado a n, siendo n el número de dígitos, menos 1. Por tanto, un número en base 3 de dos dígitos, ¿cuántos números distintos... ¿Puede representar? Pues 3 elevado a 2, que es igual a 9. ¿Cuál es el rango representable? Pues desde 0 hasta 3 elevado a 2 menos 1, dicho de otra forma, desde 0 hasta 8. Y con 6, pues 3 elevado a 6, que esto es igual a 729. Tendremos 729 valores distintos. ¿Qué valores en concreto? Pues desde el 0 hasta 3 elevado a 6 menos 1, es decir, desde el 0 hasta el 728. ¿De acuerdo? Vamos pues ahora con el siguiente caso, con la siguiente base, vamos a ver los números representados en octal. Octal es lo mismo que decir base 8. Por tanto, no, los valores que vamos a utilizar para cada uno de los dígitos van desde el 0 hasta el 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las grafenas que utilizamos, las grafemas que utilizamos coinciden con los valores del 0 a 7 del sistema decimal. Igual que antes, todo igual, excepto que cambia el valor de la base. Ahora la base es 8 en todas las fórmulas. Por tanto, de nuevo, este número que está representado en base 8, su valor en decimal va a ser 3 por 8 elevado a la posición, a 3, más 0 por 8 elevado a 2, más 6... 8 elevado a 1, más 7 por 8 elevado a 0. ¿Ok? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a 3 por 512, más, esto sería 0, eh, 6 por 8, 48, más 7 por 1 es 0. Si sumamos todo esto, esto nos da 1.591. Por tanto, el resultado o el, el valor decimal de esta representación, de este número re, representado en base 8, es 1.591. Ya veis que el procedimiento es siempre el mismo, simplemente adaptando la, la base. Lo mismo para el 327 en base 10, que queremos pasarlo ahora en lugar de base 3, pues a base 8. Tenemos que ir dividiendo 327 de forma sucesiva entre 8. ¿Cómo os quedaría? Pues 327 dividido entre 8 es 40 con resto 7, 40 dividido entre 8 es igual a 5 con resto 0, 0. Entonces el 327 en base 10 es igual a, resultado y restos cogidos de forma inversa, por tanto, 507 en base 8. Un segundo ejemplo, el 53. Pues 53 dividido entre 8, esto es igual a 6 con resto 5. Y ya está. En este caso ya habríamos acabado. Es muy rápido. Entonces el 53 en base 10 es igual al 65 en base 8. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuáles son los rangos de estos números? Pues muy bien. Los rangos, de nuevo, son las mismas fórmulas, pero ahora con base 8. ¿Ok? Así que Número tal de dos dígitos, 8 elevado a 2, será el número de eh, valores distintos que podemos representar. 8 elevado a 2 es igual a 64. Como veis, a medida que aumentamos la base, ya es más complicado calcular las potencias. Pero un pequeño caso para el caso del 8, que también nos va a servir para el caso de hexadecimal, del 16. 8 realmente es igual a 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 es igual a 8. Así que aquí el 8 podríamos representarlo como un 2 elevado a 3. Dicho de otra forma, este cálculo podríamos haber dicho que es 2 elevado a 3, todo ello elevado a 2, que esto es igual a 2 elevado a 6. Si nos acordamos de las tablas que comentábamos de potencias de 2, que en teoría no las tenemos que saber, por tanto, tendríamos que tener 64 valores representables, ¿vale? Para el caso del 8, pues es, es, es útil saberlo, porque fijaros aquí, 8 elevado a 6. Esto ya es más complicado hacerlo. Así que sería mucho más sencillo tener 2 elevado a 3, todo ello elevado a 6. 6 por 3, 18. Entonces esto es igual a 2 elevado a 18 que es igual a 2 elevado a 10 por 2 elevado a 8, acordaros que esto es igual a 1024, valor de 2 elevado a 10, por 256, que era el valor de 2 elevado a 8. Y esto, finalmente, es igual a 262.144. Así que con... Un número de 6 dígitos con una precisión de 6 dígitos escrito en octal podemos representar 262.144 valores. Sin embargo, con 2 dígitos podemos representar 64 valores distintos. Los rangos, Adquiría desde el 0 hasta el 2 elevado a 3 elevado a 2 menos 1, es decir desde 0 hasta 63, y aquí iría desde 0 hasta 2 elevado a 3 elevado a 6 menos 1, es decir, desde 0 hasta 262.143. Y ya como último ejemplo de, de sistema de numeración en bases distintas a 10 y binario, vamos a ver el hexadecimal, que, como ya hemos dicho anteriormente, es base 16. Por tanto, vamos a poder representar por cada dígito los valores desde el 0 hasta el 15. Aquí hay un problema, las grafemas que utilizamos habitualmente en el sistema decimal van desde el 0 hasta el 9 es necesario añadir algunos símbolos para representar los últimos valores. El valor 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15. Cuando se definió un estándar para representar los números hexadecimales, se determinó utilizar las letras por orden. Por tanto, la A representa valor 10, la B representa valor 11, la C 12, la D 13 la E14 y la F15. ¿De acuerdo? Los valores hexadecimales, aparte de representarlos o indicarlos que su base es 16 de la forma que hemos hecho en otros números, también es muy habitual por herencia de los sistemas informáticos el representarlos también de esta forma. Si nos encontramos un número que empieza por un 0, y una X, también tenemos que saber que es un número que representa un valor hexadecimal. Así que vamos a poder trabajar con los dos casos. Bueno, vamos allá. ¿Cómo podemos saber el valor de un número representado en hexadecimal? Pues muy bien. Este mismo de aquí. Pues como siempre, utilizamos la fórmula que tenemos siempre, pero con la base 16. Empezamos, esto sería 1 por... 16 elevado a 3, más 0 por 16 elevado a 2, más la, la e, es el valor 14, entonces 14 por 16 elevado a 1, más la a, tiene valor 10, por tanto 10, por 16 elevado a a cero. Esto es igual a 4096 más 0 más 14 por 16 es 224 más 10, que esto en total es igual a 4330, el valor decimal de esta representación, de este número representado en hecha decimal. Y el proceso contrario, es decir, a partir del valor en decimal, queremos saber su representación en hexadecimal. Pues como siempre, lo que hay que hacer es coger el valor en decimal y ir dividiendo de forma sucesiva por el valor de la base, en este caso 16. Así que tendríamos 327 dividido entre 16, que es igual a 20, con resto 7, y 20 dividido entre 16 que cabe a 1, el resultado es 1, y el resto es 4. Y ahora de nuevo cogeríamos el resultado desde el último resultado y todos los restos de forma inversa a, los que, a como lo hemos ido obteniendo. Así que el 327 en base 10 es igual al 147 en base 16, o lo que sería lo mismo, 0x147. ¿vale? Fijaros que aquí de nuevo queda constatado lo importante de indicar la base, ya que el 147 se podría interpretar como un número en decimal o incluso en octal. ¿vale? Así que muy importante siempre indicar la base. Es extremadamente importante. Lo que recordar que para el caso de estas decimales 0x ya no basta para indicar cuál sería la base correspondiente, ¿ok? Un segundo ejemplo. 53. 53 dividido entre 16 cabe a 3 con resto 5. Ya estaría así de rápido. Así que 53 en base 10 es igual al 35 en base hexadecimal lo que es lo mismo, 0x, 35. ¿Vale? ¿Qué pasa con los rangos? Pues lo mismo, la misma fórmula de siempre, lo que ahora utilizamos base 16. Acordaros también del truco que comentábamos antes. 16 es igual a 2 elevado a 4. Esto nos puede ayudar a la hora de calcular las potencias de, del valor 16. Igual que, que, que ocurría con el caso del 8. Así que, con un número decimal de una precisión de dos dígitos, vamos a tener 16 elevado a 2 posibles valores a representar. Esto es lo mismo que decir 2 elevado a 4 elevado a 2, que es lo mismo que 2 elevado a 8, es decir, 256 valores. ¿En qué rango? Pues desde el 0 hasta el 16 elevado a 2 menos 1, que esto es igual, 1 menos que el anterior, es decir, desde 0 hasta 255. Y con 6 dígitos, ¿cuántos valores distintos podemos representar? 16 elevado a 6. Que esto es igual, pues de nuevo, a 2 elevado a 4 por 6. 6 por 4, 24, es decir, 2 elevado a 24, que es igual a 2 elevado a 20 por 2 elevado a 4. 2 elevado a 20 es 1.048.576 por 2 elevado a 4 es igual a 16. Esto nos quedaría como 16.777.216 valores distintos. ¿Cuál es el rango representable? Pues desde el 0 hasta 1 menos, hasta el 16 elevado a 6, menos 1. Por tanto, el rango va desde 0 hasta 16 16.777.216. ¿De acuerdo? Y con esto ya habríamos visto otros tres ejemplos de eh, representaciones numéricas con otras bases. Así que hasta la fecha sabemos utilizar la base 10, base 2, binario, base 3, octal, base 8, hexadecimal, base 16. Pero en principio podríamos usar cualquier base puesto que el procedimiento es siempre el mismo. ¿De acuerdo? En el próximo vídeo veremos cómo podemos pasar de una forma mucho más rápida entre octal, hexadecimal y binario, gracias a que todos esos números son bases de 2. ¿Vale? Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.